Hola serianos, o sea, aquí estamos en el capítulo 16 de la Ural War Y bueno, eh, como sabéis nos quedamos a media Porque lo que hay que hacer es matar a la mantireina Pero ya sabéis que es complicado o no, lo siguiente Que ataque primero, Neoka Vale, ataca tu primero Pero ya sabemos que esto no va a funcionar ¿Vale? ¿Cómo sabéis? El truco era ese. Dale, dale Poca vida Vale A ver Toma Yo creo que podemos Vale, pero es complicado ¿eh? Vale, a ver Vale Y... a ver Vida, vida, vida, vida Vale, más vida que mi tío Que toca un poco la gaita Eh, no. A ver Vale No Vale Primero esto, por lo me da tiempo ¡Viene, viene, viene, viene, viene! Dale ¿Cómo me va a matar? Mira yo creo que, a ver, si podemos pasar por detrás, porque yo creo que lo principal es cargarse a los gusanos, a ver, podemos pasar por aquí, a ver, yo creo que los gusanos es lo principal, va a venir igual, pero, a ver, vamos para adelante a ver qué dice el gusano, los gusanos esos que lanzan cosas, bueno gusanos, no sabe lo que es. Bueno, a ver si se sabe porque lo pondrá, pero... Pero... No me importa mucho. A ver, tengo más para comprar. Tienda. Varitas de pescado. Mira, todavía se siguen vendiendo. Un huevo de ciclo después. Eh, a ver. Pieza de armadura. Ta, ta, ta, ta. Esto no, esto no. Eh, a ver, si tienes balas de puta, a si no. Esto no. Esto tampoco. a de arma tampoco. Vale, ya, te, ya hemos comprado otro lugar, vale, vale. Y tampoco tengo bits, ¿sabes? Así que por mucho que.. Así que por mucho que tuviera, tampoco. Mata, mata a la marque Va a venir la reina, pero... Mientras tanto lo puede aprovechar Antes de que venga, ¿vale? Lo bueno es que me puedo esconder No, la cago un poco. Eh... Ah, pues no. Vale, por ahora no se enteran De absolutamente nada, pero. Vale, eh, pasamos por aquí. Vale. Esto es la máquina esa. Vale, si yo me agacho. Que era... A ver Si yo voy agachado, me ven Porque claro Si no me ven de primera puede, puede ayudar bastante Porque mira Vale, por aquí creo que tengo... Vale, voy por aquí arriba y así la reina no nos ve. Vale. Es necesario matarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Va, dale a la oruga Mantle oruga perfecto. No Vida No Eso no es suficiente Eso no es suficiente Eso no es suficiente vida Sigue sí, sin serlo cambia de arma, perfecto barbari cambia de arma ahí esa no es No, dale, perfecto Perfecto, nos libramos, dime que sí Dime que no nos mata Vale, hay que controlar la vida por arriba A ver, perfecto ¡Vale, perfecto! ¡Mío, cada ataque otra vez! Vale, perfecto. Ahora. No. Siempre igual. Eh, esta es la definitiva. Si esta vez no lo hacemos... Gente, os propongo una cosa. Os propongo una cosa, gente. Si esta vez no lo conseguimos... Eh, lo único pues sería... Terminar la serie y a lo mejor... Seguirla la esto o dejarla Simplemente Porque se vienen otros juegos Y no me quiero ya En lo que vamos En este 2020 seguir con este juego Y no porque no me guste Sino porque ya cansa Cuando te estás mucho en matar a uno Pues llevo Y ya te es que no lo he matado Toma, toma, toma, toma, toma esto vale esta vez yo creo que tiene la definitiva creo pero no lo sé no tengo más otra vez vale creo que ni no yo que le puede dar otra vez vale perfecto estás... estamos sobreviviendo mientras no aparezcan las otras yo creo que se puede más o menos Vale, vale, vale, vale. Lo tenemos. Lo tenemos. No, no lo tenemos. No, no. Vale, debilidad. Debilidad, debilidad. Debilidad. De Dime que... Eh, vida, coge vida. Coge vida. Vale. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Espera. A ver, no creo que me maten los insectos esos Pero bueno, nunca se sabe Vale, así... Con más de la mitad, vale Joder, vale, dime ¿Qué está pasando? No, vida No, vida Mira. Vale. Perfecto. ¿Qué más? Vale, eso está muerto. Vale, perfecto. Pues a ver, le queda menos de la mitad. Venga. No, por Dios. Ya no me va a matar los bichos de mierda. Vamos, no, pues no mejoras. Porque si me mata esos... ¿Qué es lo que van a hacer? Vale. No, no te muevas de espaldas, que te conozco. Te pones de espaldas porque la tripa... Esto no le podemos atacar. ¿Qué eh, pasa? ¿Qué me pasa? Ya está, esto ya está. Vale. Dime que podemos... Vale, esto ya está Dime que sí oh. Vale, menos mal, joder ¿Cu ¿Cuánto tiempo para matar a esta mierda? Vale, a ver, ¿qué me das? Eh, bueno No sé cómo tiene un cromo, pero vale ¿Esto qué tiene? Es que hay cosas que tienen que no tienen sentido, pero bueno Caparazón de mantil, vale pues ahora yo creo que está todo bien. Eh, a ver si nos dice algo. Mioca, ¿qué pasa? Te importaría. Seguro que tiene un montón de historias de caza. No, no tenemos tiempo. Eh, creo que no podemos teletransportarnos. Pero... Vale, hay que ir aquí. Que esto es. Runas de Valle Estelar, pero la misión ¿cuál es? En diario, a ver. Bueno, estamos en cuna de Canario, vale. Entrega el módulo a zangar. A ver, mmm, vea vaya está Vale, pero el mapa, el mapa. No me dejan. Porque. No puede realizar un viaje rápido, vale. Lo que no hace, la máquina puede vender. Esto vende. Me pero compra. Vale, sí, sí, vende. ¿Puedo vender? Vale, pues... Empieza la armadura. Va. Vale. Vamos a aceptar. Uf, eso no... Vale, así. Sin pensarlo, porque si no, no vendemos nada. Sé sí, a lo mejor con eso lo ha liado, pero vale. Vale, eh, a Zangar. Sé sí que a lo mejor no es lo correcto. Bueno, a Zangar no. Eh, ¿Cómo se llama? Sí, creo que es Zangar. Eh, sé sí que no es lo correcto, seguramente. Que mejor sería Graham, pero bueno. Yo solo voy a dar a Zangar y ya está. Es opcional, así que tampoco, no es obligatorio, no solo a nadie. Pero ya que estamos, yo que sé, solo veía voy a Zangar. Creo que ese es el primero que nos ha recibido. El otro tampoco sabemos muy bien qué, qué, qué quiere hacer. Este por lo menos sea malo o bueno. Por lo menos sabemos lo que quiere hacer y no lo veo tan malo. Vale, sangre a ver qué nos dice. Nos ha costado matarlo, ¿eh? eh que nos compenses. Bien, eh, ¿cuánto dinero tenemos? No se... Vale, 6.500 Pokémon. Poco, poco. Hola. Si the iconoclasts reach that ship first, there won't be any chance for a peaceful monarch. I don't suppose you've found the targeting module yet. I've sent patrols, but they're running into trouble with the iconoclasts. Pues el módulo de focalización. At last, A ver cuánto nos da. iconoclasts Hostia. Si quieren pelea, ¿y eh, a la que, mejor dicho. Like this means eh, tienes que decirlo con más convicción. She's right, sir. You don't sound very convincing. Well, I didn't ask for a performance review, did I? I'll lock the south gate to keep them out. You'll have to approach from the north. Good luck. ¿Yo por qué? Eh, vale. Derrotar los iconoclastas. Vale, pero es más fácil que el otro, así que. ¿Dónde están? Parece vale, que sí, ha dicho fuera, ¿no? Pues estarán. Mapa afuera. El Vale. Para bueno, dicho los afueras, así que. Tiene que estar donde eran las afueras a ver vale pero antes de eso lo que voy a hacer ir a nuestra nave que no sé cómo se va porque a ver lo necesario primero nuestra nave que no sé dónde está salto del arroyo emisora laboratorios pues donde la hemos dejado Supongo que bastante lejos, pero ¿dónde? Vale, publicaciones... ¿Aquí qué? Vale, aquí, pues vamos Vamos un momento Y recuperamos a Barbati, Que yo creo que con ella Habría sido bastante más fácil, pero bueno Yo que sé, le dicen querer y tampoco nos íbamos a hacer... Ahí mil kilómetros, ¿sabes? Eh, bueno, sí, si sí, veis... Si veis esto de la cara es porque la lleva puesta pero le he quitado he hecho que aunque lleven aunque lleven puesta una una máscara, un casco aunque lleven puesto un casco eh, no se vea, se le vea la cara y ya está más que nada porque si no verlos ahí con un casco no mola bueno pues ya estamos aquí no le va a hacer mucha gracia creo yo al parte que le digamos venga vamos para la guerra no lo creo pero bueno porque solo me queda uno de vida no me siró una arena no mejoras vale le ha acabado porque vendí al aceite y he vendido arena eres eh, tú vente qué pasa quieres venirte yeah so this is my hiding spot now i was looking for a place that was quiet i figured the kitchen would be louder than the hold so here i am cozy like ain't it eh sí se ha Sometimes I eh, wonder about that, Mr. ver ¿Qué era lo que ¿Por qué le hacía el computador un talkie? ¿Tienes que se quedó flying por su propio Vale, pues ya está. Perfecto, creo que se viene. Vale, el traje este al final no. No supimos hacerlo, pero vale. Transición, atención, peligro. Vale. Continuar, perfecto. Ya vienen los dos, que pueden hacerlo también sin, me refiero sin, pueden también dar la de sin acompañantes, pero es así que no. Vale, pues saber la guerra. Yo creo que la guerra va a estar bastante fácil, pero ahora veremos. Porque bueno, ya os dije la otra vez que para mí los monstruos son lo más difíciles de este juego, porque luego los otros bueno, tampoco para tanto. ¿Sabes? Le rasga un poco con el fuego y ya prácticamente se quema. Solo con que le doy una vez se van quemando poco a poco. A ver, le doy tres veces pero para que no le dé tiempo a dispararme. Vale, pues mapa. Y vamos. No puedes. Hay enemigos cerca. Esto ahora lo puedo hackear, ¿no? Mm, vale. Arena. Ah, no me ha dado bit. Claro, pero porque la guerra la he empezado yo, así que tampoco me va a dar. Vale. Perfecto. 22 de Arena. Pues qué malo de los monstruos. ¿eh? Ahora mismo. Pero bueno, se matan en dos segundos. Esto nos costaba al principio, pero ya no. La, prim la primera vez que vinimos aquí La verdad que costaba Esto costaba, ¿en serio? Toma, ¡pam! ¡Perfecto! Ah, vale, este, este. Dale, perfecto. Eh, oh. Vale A ver Vale, a este que le pasa Vale, enemigo asesinado Pero no ha va Vale, ya está eh, ¿Alguno más? Le doy con el arma porque no creo que haga falta Tal vez con otra cosa Vale, perfecto, pues ya está. De hecho sí, tienes razón. Voy a ponerme esto en lanzagranadas. Vale, yo creo que ya no podemos ir. Bueno, más enemigos, ¿cuál? Hostia. Han venido. right reina. dale perfecto para batir eh, ni oca ni oca no me he equivocado Vale, aquí. Más abajo. Ahí. ¿El resto? Dale, Nioka. Nioka es la que más sobrevive. Pero creo que porque le puse una habilidad para que sobreviviera más. Juraría que sí. Ha muerto, ya está. Vale, bueno, a ver quién queda por aquí. A ver si ahora nos deja eh, el diario, vale. Claro, porque no termina la misión hasta que matemos a los iconoclastas. Pero quién hay más por aquí? Ah, claro. Ah, de hecho, podemos, podemos correr. Vale Pues vamos andando, yo que sé Así vamos entrenando Ok Perfecto Vale, ya la parvati Lo retoca Supongo, vamos. Dime que ya está muerto. ¿eh? Ah, pues no. Vale, le doy un poco en la rebeldida y ya está. Vale, aquí abajo Vale, le queda poquísimo Perfecto Vale, muerta, perfecto, eh, lo que vamos a hacer, vamos a ponernos por aquí, bueno, aquí, ok, claro, me sale Graham, pero bueno, la guerra está en el mismo lado, así que, creo, sí, porque me sale misión, objetivo. Antes de nada voy a ponerle Talento, vale, 10 Y algo de salud, vale Perfecto, a ver Aquí están Vamos, supongo que aquí dentro Vale Espérate No, pero con los clastas no son No son A ver No son los de Graham, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor Lo puedo arreglar de una forma Bastante más civilizada vale. Pues no tiene pinta, ¿eh? Tengo un son de paz Yo venía a hablar Pero ya veo que aquí Poco hablar Poco hablar, a ver Yo no les quería matar Pero a mí, me empiezan A atacar y qué quieres que te diga Espérate, esto es de quién son No, no eh, Los talentos de defensa aumentan tu habilidad Para evitar recibir daño a cada punto Defensa, bloqueo, vale Vale, eh, antes de seguir Vamos a mirar esto, bien. Mericit Vale Luego, defensa Luego, a distancia Cuerpo a cuerpo, vale no quedan las 6. Pues cuerpo a cuerpo. Es decir, a distancia, luego cuerpo a cuerpo. Defensa. Y a ver. Una tecnología. Sigilo. Y y el último ya de defensa. Eh, o sea. No le va a aplicar, esperados. A aplicar. Perfecto. Por aquí era hay que estar con mil ojos y a ver, las armas. Porque no podemos ir con tonterías de armas. Lanzallamas. Lanzagranadas. Vale, tenemos. Lanzagranadas. Lanzallamas. Escopeta recortada, perfecto. Escopeta táctica. A ver, bueno. Si tengo algo mejor lo pongo. Vale, llevo lanza de granadas puesto A ver Vale, algunas con más de los 138. 340 A ver ah, ah, Ok 314 W Vale, primero Vamos a recargar absolutamente raro Ahora recargamos este. No tenemos, vale. Pues espera. Este. Espera, este le podría recargar. Vale, el lanzallamas no se puede usar. Así que... El lanzagranadas. Ahí le ponemos otro arma. Fusil de asalto este. El fusil de asalto, a ver si tiene más ¿Va recargado. Vale, pues perfecto. Creo que vamos a prepararlos para la guerra. Ahora sí que sí. La vida, tengo dos de arena. Esto a lo mejor no tan bien, pero vale, aceptable. Me cago en. Vale, te rompe la rodilla. Solamente uno de arena. Y ni eso creo. Si me lleva a caer ahí ya. Vale, creo que era igual. Le por ahí que por aquí. Vale, por aquí ya están de guerra. Así que cuidado. Vale Tolo por Graja, la que nos lía La que nos lía A ver, hay que mirar bien El nombre que pone cuando te atacan Vale, y con Clastas son los dos que hay que matar Prácticamente Vale, están aquí Dale al meganoide, dale, por el resto. Vale, arena. Necesitamos arena. Eh, vale, pues bueno, lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo todo se va a orientar a la guerra. Eh, la vamos a ganar 100%. Y lo que hay que hacer. Yo creo que antes de despedir el capítulo, ir a un sitio que nos sirva para recuperar vida. Es decir, comprar arena y todo eso. Eh, bueno. Quieren bueno vendemos objetos y ya está así que a ver dónde era porque había un sitio creo que era en el salto del arroyo o en o aquí máquina de espenderola vale tiene que haber máquina de espenderola la máquina de sale o okay. qué aquí hay Vale Vale Vamos a intentar comprar Lo máximo de arena y en el próximo episodio eh, Eso, yo creo que con arena Se pone eso, verdad. El robot lo único complicado, como siempre Y poco más La verdad Voy a comprar A ver, yo creo que con Con 8 de arena nos vale Y lo que sobre para para comprar Mira, las armas que no vamos a usar Que son todas las demás Menos la La lanza granada de si los lanzallamas Esos no, pero lo demás lo vamos a vender Las plasma cutter y todo Vale, yo creo que da igual en cual sea, ¿no? A ver Vender Porque, a ver eh, perfecto El fusil de asalto Solo el que tenemos Eso sí, eso sí La munición por supuesto Estimulación Vale A ver Esto vender eso no. Paquete de paz. Armadura, control de artillería. No, esto sí. Cronalina, esto no sé qué es. Cafeína líquida, una estimulación. Vale. Esto también, perfecto. A ver qué más. Consumibles Vale He vendido todo lo que puedo vender Bueno Todo a lo mejor no Ahora listo es comprar Vale la energía Comprar Vale Escalaríes son... Vale Voy a gastarme A ver 42 Yo que sé no, eso es mucho de la vida 350 Bueno, 33 Vale, ahora vamos a comprar eh, Arena, no sé cuánto he comprado ¿Cuánto? Vale Lo mínimo 10 aceptar perfecto eh, De medicamento no hay nada más Ahora vamos a la otra máquina. Esta de vender, poca cosa, ¿no? Nada. Bolsa de mazorca de maíz, ¿no? A ver. No. Creo que hay otra máquina. Vale, que está rota. ¿Esto qué pasa? Vale. Pues. 3 es que es muy poco, ¿eh? Pero no puede comprar más. Por lo menos yo que sé. Compramos 500. Vale, nos sobren 100. Y yo que sé, así más o menos. Vale, creo que esta la voy a vender. Esto, opciones y esta la saco por aquí a ver voy a vender la que tengo vale claro, pero lo que yo he puesto no puedo venderlo a ver mapa personaje Pues nada A ver Pues nada, eh, así, pues nada, adiós señanos. espero que te haya gustado este capítulo y en el próximo ya iremos a la guerra a ver qué tal contra los giganoclastas. que se han cabreado por lo de la nave y todo eso, y poco más que decir, adiós allá nos vemos en el próximo vídeo, o esto, adiós.